que Leonel Fernández puede constituirse en una amenaza y lamentablemente Leonel está como la asociación de alcohólicos anónimos que cada 24 horas, en los alcohólicos anónimos, cada 24 horas sin tomar es su meta, cada 24 horas. Y yo me atrevo a decir, usando esa frase, que Leonel está perdiendo Fuerza cada 24 horas. Cada día realmente me sorprende, porque yo nunca he sido ni del PLD ni de Leonel, pero sí reconozco que este es un hombre con una cultura ex, ex, increíblemente establecida, sólida. Pero déjame tomar esta llamada que viene de fuera. Buenas noches. Buenas. Sí. Eh, Buenas noches. Manuel de Bonilla. Sí, dígame. Eh, te habla Pedro Samuel. Dime, Pedro Samuel. Eh, yo le quería hacerte una pregunta. ¿Qué considera de la revolución de, del expresidente de Leonel Fernández? Lo que él plantea de la revolución. Exacto. Okay. Eh, de eso estoy hablando. Leonel, yo lo que he hecho es militar 40 años en la izquierda. Y me sigo, me sigo sintiendo con un espíritu, una filosofía, una ideología, un pensamiento. Me sigo siendo de izquierda. Por el pensamiento, por la ideología, por lo que yo creo. Porque creo en la política de Lenin, creo en la política de Mar, El método científico de Mar, Y me sigo sintiendo así. Entonces... Basado en eso, tengo una experiencia de cómo la izquierda ha ido reduciéndose porque se ha ido desgastando en hacer planteamiento, hacer proyectos que al no darse lo que hace históricamente, y esto no solamente aquí, se ha dado en el mundo. Cuando un grupo revolucionario plantea acciones y esas acciones no logra los objetivos, tiene una tendencia a ir desapareciendo. Es una ley casi biológica. Los animales se van desapareciendo en la medida en que se va disminuyendo su accionar del embarazo y al embarazar y ese animal no nacer, pues ahí se va cortando ese proceso de desarrollo de esa especie porque se muere la madre, se muere el padre, y ahí van produciéndose dificultades. En política, en política revolucionaria, en la medida en que un dirigente o un grupo llaman a una huelga y la huelga no es tangible, eso significa, no se nota los objetivos logrados, ese, ese grupo lo que va es desapareciendo. Yo le venía diciendo a ustedes que la Marcha Verde era un proyecto sin, de corta duración y sin cabeza. ¿Por qué le decía eso? Para que cuando desapareciera, la gente no se pusiera triste, creyendo que fue un fracaso y la Marcha Verde de lo que fue un fenómeno social que surge en cada determinado tiempo y si los dirigentes saben aprovechar el fenómeno, como si fuera aquel que está parado en un barco de vela y está parado por falta de brisa. Si el dueño del barco sabe para dónde va y ahí viene una brisa y la aprovecha, pues ese dueño de barco avanza. Pero muchas veces aquí puede venir la brisa con tu barco de vela y si no sabe para dónde va, entonces no la aprovecha. La marcha verde tuvo su ciclo, tuvo su momento, pero ahí la, la, los dirigentes no supieron aprovechar el viento. Entonces yo siento que Leonel Fernández, eh, las acciones que está pidiendo, como fueron la, las marchas al Congreso, como ha sido la marcha, a la Junta Central Electoral, al no lograr objetivo, entonces leonel se va desgastando. Se va desgastando y cuando él dice que como de no atenderlo a él, puede venir detrás de esa situación, de no atender las solicitudes de lo que él hace, puede venir una revolución, cosa esta, que los que hemos estado 40 años en el proceso revolucionario, sabemos qué tipo de material se requiere para tú producir una revolución. Primero, la revolución no solo la produce el individuo por su deseo, la produce también las circunstancias sociales que se puedan estar produciendo. Entonces, aquí hay un sector de lo que son, determinante para producir eso, esas explosiones sociales, que está dormida, que inclusive perdió su categoría de pueblo y se ha convertido en masa muchedumbre eh, ¿cómo que yo le llamo? masa muchedumbre eh, chusma porque perdieron su ideología y su conceptualización y los grupos humanos cuando pierden ideología, cuando pierden hasta la fe, cuando pierden, entonces se convierte en individuos que lo que andan buscando es una salida personal. Entonces, aquí mismo ahora no hay esa masa pensante, no hay ese pueblo pensante. Y Leonel cuando dice, si no me complace la Junta Central Electoral, entonces puede haber una revolución, lamentablemente. Solamente en el egoísmo, en el super yo que tiene Leonel, puede imaginarse que él es la figura que de no complacerlo puede venir atrás una situación. Lo que inclusive un sacerdote dijo que si metían preso a Lula da Silva, podía producirse una revolución en Brasil. Ahí está preso varios ya va, va para dos años, tres preso Lula da Silva y en Brasil no ha pasado nada ¿por qué? porque no construyó nada Lula da Silva no construyó nada, no es el caso de Venezuela, que ese que le llaman el loco de Chávez construyó una estructura militar construyó unas relaciones internacionales de tipo de fuerza militar y por eso Estados Unidos no se le ha hecho fácil derrumbar, debaratar a Maduro lo que dejó Chávez. Entonces aquí el pele de Leonel Fernández se descuidó. Leonel Fernández tuvo tiempo de crear lo que Chávez pudo crear. Pero Leonel Fernández duró 12 años y se olvidó de esa educación de esa formación que Juan Bosch llevaba y creó en él, eh, quien u, uno de los que motivó a, a Leonel Fernández a tener una base intelectual pensante fue Bosch. Le digo esto porque Juan Bosch le dijo al secretario personal y particular de, de, de Balaguer, a Fon Bernard, le dijo, yo quiero que tú me le des una... Una, varias conferencias personales a este muchacho, a Leonel Fernández, sobre lo que pasó en Guatemala y en esos países de Centroamérica. O sea, Juan Bó le dijo, le pidió a ese, a, a ese culto, a ese hombre con unos niveles culturales extraordinarios. Y Juan Bo contribuyó a que Leonel Fernández aumentara eh, su formación ideológica y su formación cultural. Pero Leonel no aprendió de vos. Y Leonel aportó poco en esa formación de las masas, en esa formación del pueblo. Y hoy Leonel no tiene un grupo de pueblo que pueda producir una revolución. Y por eso cada 24 horas Leonel va perdiendo la fuerza. Y ha permitido que los grupos contrarios a él se vayan unificando solidificándose ahí salió Felucho, su compañero del partido Felucho, que es un subaterno porque Leonel es presidente del PLD, del comité político del PLD y Felucho tiene otra categoría aunque está ahí y Felucho le dijo barbaridades, le dijo que está como ilusionando eh, así, casi loco le dijo lo que le llegó a decir Leónel Fernández, una vez a Juan Bosch, que le llamó, no, es que el profesor está loco. Ha permitido que Altice, Altice, Altice, hay un espacio pagado de Altice, una compañía que se cuida de no hacer eh, incursiones políticas. Altice sale respondiéndole a Leonel. Altice sale respondiéndole un espacio pagado, donde le dice a Leonel, no, no, no, nosotros somos parte, responsable de las informaciones y garantizamos que eso está correcto. Ya Claro habló y del comité político del PLD, del comité político del PLD, que son 34, son 34 el comité político, eran 35 y con la muerte de Juanito Espor quedaron 34. De esos 34, hay 21 que están sólidos con relación al mismo sinvergüenza de Danilo Medina, que no es que tampoco Danilo Medina, es otro, es una lucha de corrupto, es una lucha interna de corrupto.